Hola, antes de empezar este video, este, quiero que sepas que este video es el pedido especial como, como tú sabrás, tú puedes pedir tu video cuando tú quieras Y pues no podemos este, hacer el video tutorial Así que tú puedes pedir el contenido que tú quieras Y, y también este video está patrocinado por Duo Technos eh, eh, Este blog es, es un blog entre Play Search y, y yo Así que espero que les guste este blog, pueden pasarse, está en la descripción de este video Y pues dentro video Hola bueno, a todos, aquí en un nuevo video. en esta ocasión estamos en un tutorial en el cual les voy a enseñar uh, una herramienta muy bonita para nuestros compañeros, los youtubers <risa> Y pues para los que quieren saber qué tal van las suscripciones de los canales, de sus canales favoritos o no sé, cualquier cosa y pues, esto simplemente es un, un. Como están en el título del video, es un contador de suscripciones en eh, más rápido que el de, el de YouTube. Porque de YouTube, como ustedes sabrán, tarda un poco en actualizarse. En cambio, este contador que yo les voy a pasar este se actualiza enseguida. Así que, pues, vamos. Eh, primero tenemos que entrar al enlace que les dejaré en la descripción de este video. Le damos intro. Esperamos a que cargue la página. Y entonces aquí ya ya están los, bueno pues toda la conta, el contado Aquí pues, como pueden ver en mi canal tiene los suscriptores, tiene los videos y las visitas entonces si se bajan pues hay bastantes cosas Así que primero aquí vamos a poner el nombre del canal que quieran Por ejemplo el otro canal mío Damos ok y como podrán ver, actual, uh, luego luego se, uh, se te pone el canal así que pues no es nada difícil así, uh, simplemente ponemos el canal que nos guste y después bajamos un poquito y aquí pues este es el tema puedes apagar uh, que esté en blanco o que esté en negro y después más abajo tenemos lo voy a dejar en... así Luego más abajito tenemos aquí nuestro, un enlace para compartir a cualquier persona para que entre a esta página, pues es igual que el de acá arriba. Y pues este es el que vamos a ocupar. Este enlace le damos control C y entonces este ya una vez copiándolo nos vamos a la página web a la que queramos este, introducir nuestro nuestro contador. Ya, ya nos va a poner algo así como este tipo que dice Google y así, les va a poner esta este icono, este cuadrito en su página web, ya ustedes le pondrían el, el tipo de que quieran eh, en, a, en, en la página web que quieran y pues como oh, miren, vamos a abrir un esto, vamos a abrirlo, esperamos a que se abra y entonces aquí pegamos en el, en el código. Eso ya sería en su página web. Pegan el código en el lugar donde ustedes quieran. Y este es el código que les va a dar el acceso. Le damos control, C para, control S para que se guarde. Lo guardamos en el escritorio y vamos a ponerle prueba.html. Y le damos guardar. Entonces este código ya está guardado. Minimizamos esto y como podrán ver, abrimos la prueba.html y esperamos un ratito a que a que cargue y como podrán ver aquí tenemos ya el, lo que hemos cort, ocupado todo va a poner el nombre y damos los suscriptores y listo esto es muy útil como por ejemplo en, en, en el blog que ten, que tenemos con Play Search también ocupé esto como por ejemplo miren nos metemos al blog esperenme tantito bueno como podrán ver aquí ya tenemos el, el blog de Todo Tecnos bajamos y hasta acá abajo puse, eh, aquí están las suscripciones. Y pues esto lo pueden copiar muy bien en su, en su canal. Y pues, y espero que les haya gustado muchísimo. Y pues nos vemos en próximos videos. ¡Hasta luego!